Hola, hola, buenos días. Aquí es Marco Un día a otra Taverna. Y hoy volvemos con Total War Troya en este DLC de mitos. Va a ser nuestro capítulo número 33 de la campaña, si no nos falla la memoria. Y hoy vamos a asediar esta isla de Meropía con nuestro ejército del garrote, con nuestro hipogrifo, A ver si conseguimos asaltar esto que técnicamente deberíamos poder. Y. Vale, vamos a ello, vamos a ello. Contamos con la bendición de Zeus y de Ares, si no me equivoco. Y. nada, básicamente. Deberíamos ser capaces de romperlos bastante fácil. Lo único que me puedo preocupar es este ejército. Bueno, este batallón de, de arqueros troyanos, pero deberíamos ser capaces de entrar con el grifo y reventarlos bastante fácil. Ya, pues eso, según se ubique y demás, pero bueno, también el héroe que va a ser. Un héroe de arco a distancia Nosotros vamos más o menos tocados Pero con el daño que, que les hemos provocado Los tenemos bastante, bastante dañados Está bien podemos, podemos aguantar Veremos cómo lo gestionamos todo esto A partir de aquí, para adelante Bien, bueno Vamos poco a poco La verdad es que... Eh... Estamos ya en un punto en el que empezamos a ganarle la batalla a los troyanos. Vamos avanzando. Tenemos ese ejército por el sur que nos ha entrado eh, en nuestro, digamos, territorio principal, en Micenas. Pero.. Comenzar el despliegue. Pero yo creo que seremos sí capaces de contenerlo y a partir de ahí entrar a por ellos. Vale, ¿qué tal? ¿Por aquí se puede entrar? No. Mmm. Vale, esta zona que es más abierta, que nos da más juego en ese sentido Vale, vamos a traernos a todo el ejército aquí Vale, y vamos a cargar Con estos cuatro por aquí, en el grupo 1. Perfecto, vamos a cargar Vale, esto lo vamos a meter en el 3. A nuestro héroe lo vamos a meter aquí Perfecto, y vamos a meter este otro grupo Ah, no Este grupo va a ser el 4. nuestro héroe Va a ser el grupo 1. eso es Vale, el grupo 4 lo vamos a meter aquí en este lado para ir hacia este hueco de aquí Para abrirnos hueco por aquí Y abrirnos hueco por aquí, perfecto, vale Entonces, ok, así, vale Que nuestros refuerzos entran por ahí, entonces perfecto De hecho, vamos a hacer tiempo Ellos se están movilizando y eso me parece correcto pero nosotros vamos a hacer tiempo hasta que nuestro aliado meta un poquito de presión por allí en ese costado. Nosotros estamos un poquito de, vale, vale, perfecto, ya se moviliza él, vamos a continuar con los movimientos, eso es, eso es y eso es. Vale, aquí está bien. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Uh. Vale. Están atacando a tu héroe. Vale. ¿Podemos correr más rápido? Vale, muy bien el grifo, muy bien el grifo, muy bien el grifo. Mm. Mira, me da un poquillo, pero. ¿Podemos mandarlo hacia allá directamente? Sí. Vale, el héroe lo vamos a meter cuerpo a cuerpo. Nah no van a poder hacer nada. Perfecto, cargamos de golpe. Vale, nos desviamos un poquillo. Que no nos pillen al grifo. Eso es, y que no nos hagan daño. Y nos remoloneamos por aquí. Además, llamada unión. Eso es. Vale, grupo 6. Vamos a ver si podemos. Ah, no, no. El grupo 6 continuamos aquí. El grupo 5 es el que queremos que lleguen hasta allí. Vale. Vale, vale, vale, vale, vale, hay que venir a apoyar aquí, sí, vale, vamos a entrar ahí, eso es, una buena movilización hacia allá Vale, vamos a empezar a, a cribillar a esta gente con hachas, muy buena carga Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, eso es, eso es, eso es, eso es Continuamos por aquí están atacando a tu aliado Ya nos hemos dado cuenta de eso Vale, nuestro grifo va a caer sobre ellos, perfecto. Vale, el cambio de foco aquí, eso está bien. Vale, perfecto. Vale, el grifo, a ver si lo podemos traer hacia acá. Vale, después de hacer una buena carga, ya está hecho todo. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Nada, ellos están sufriendo bastante. Vale, vamos a meter daño aquí, eso está bien, vamos a desviar a esta gente hacia allá y aquí nos vamos a quedar con esto. Eso es, venga ese grifo, hay una buena carga por la espalda, Mira, mira, mira, mira! Dios, tenía que haber hecho más daño. Bueno, ha perdido bastante moral y eso está bien para nosotros, perfecto. Uh, vale, ya, hemos, ya nos hemos reventado otro héroe, perfecto. Continuamos con sus movimientos. Vale, a ver si podemos acudir hacia aquí, hacia el centro. Y ya está, tomar esto y listo. Me, me, me parece suficiente. Vale, perfecto. Ahora con la llegada del héroe no tenemos más que hecho. Tus guerreros. Bueno, daños colaterales, está bien. Vale, nos los podemos bajar. Uf, el daño de las jabalinas, eh. Cuidado. Vale. Victoria, perfecto. Finalizamos batalla. Y dejamos de sufrir bajas Bien, bien, bien, bien Nuevo trámite Que consigue Micenas en cuatro minutitos Pasar por encima de este ejército De París Nada, muy bien O sea, hemos sufrido bajas Pero tampoco nada del otro mundo 83 Sabíamos, al fin y al cabo Yendo al choque Pues es lo que te puede pasar Pero bien, bien Muy bien gestionado Esos dos flancos Ahí hemos aguantado bien El punto justo en el que ellos Iban a buscar al otro ejército de, de Ulises que nos apoyaba y ahí uep, hemos aprovechado esa disyuntiva para poder entrar a piñón y no nos han podido frenar ni de milagro. Entonces, bien. Vale, qué gusto. Vale, vale, vale, ahora hay que ver cómo se nos queda el mapa, porque no sé cuál va a ser nuestro próximo objetivo cómo podemos, seguramente nos quedaremos en esta isla reposando un poquito y recuperando ejército, recuperando salud, vale, venga, a tu casa ya no sé que tengamos algo muy claro, eh, enviaremos una sacerdotisa por delante para ver, vale, desfalijar y ocupar, o ocupar simplemente, no, para lo que me da vamos a ocuparlo y ya está. Vale, bien, bien, bien. Meropía, femeninas de extraña reputación, ¿vale? Uh, ¿y este ejército rebelde? Dungeon del mar. Vale. Mm -mm -mm. Vale, no, esta señora estaba aquí esperando puntos para... Con, con razón, ¿no? Profecía de condenación. Vale. No sé por qué no teníamos esto asignado. Vale, ¿a qué queremos ir ahora? Es que empezamos a tener bastante espacio aquí en... Yo creo que lo suyo sería empezar a viajar ya hacia el norte. ¿Contra esta gente, ¿Con esta gente estamos enemistados nosotros? No, pero casi. A ver, no viajemos tanto hacia el norte. Vale, mi cena está aquí, nosotros queremos subir aquí, aquí, aquí, aquí, en este rincón para atacar a París Es donde vamos a entrar nosotros y me parece totalmente correcto uh, Vale, vamos a interceptar este ejército con la sacerdotisa Vale, vamos a subir hacia aquí, hacia el norte ¿Nos da tiempo? Perfecto, sí que tenemos rango de movimiento suficiente como para llegar hasta allí Vale, me gusta Agamenón asegurando un poquito la zona. El problema lo teníamos por aquí. Sí, con estas tropas más que rebeldes. Porque esto era un buen ejército y encima en Iria ellos tenían guarnición suficiente. Vale. Envenenar Pozo con un 60% de probabilidades de positivo. Éxito maravilloso. Vale, vale, vale, vale. Tenemos... Porque creo que teníamos mejoras para el veneno, si no me equivoco. Devoción, no... Capacidad de movimiento... Más 80 la cantidad de bronce. Vale, vamos a sacar bronce cada vez que hagamos... Podemos... No. Vale, vamos a mirar la moral un poquito. Ritual de predicción... ya, perfecto. 10 en favor de Atenea, me gusta. Lo que pasa es que hacer esto aquí es un poquito doloroso, hay que subir la, la... la felicidad, vale, bueno, estamos en así es un poquito turbio y luego el problema lo estábamos teniendo aquí sin duda. ¿Podemos atacar este ejército? Sí, la respuesta es sí. Vale, pues podemos hacer un reclute. Mm, el sacerdote nos falta oro. Vale, bueno, vamos a acudir directamente. Yo creo que con el apoyo de este otro ejército. Uh, bueno, aún así, podemos vencer. Zeus, Garrote, Ares, Hacha y Espada. Podemos vencer esto. Podemos vencer esto. Vale, vamos a tirarlo porque tenemos confianza, pero bueno. Bueno, en verdad, línea, ellos están bastante tocados. Yo creo que los centauros es lo que nos va a dar la clave, que podemos hostigar bastante bien a los honderos y luego con nuestros lanceros, o sea, con nuestros garrotes, podemos cargar bastante bien a su grupo de melee y además tenemos el arco. Vale, además los nuestros son bastante más experimentados. Confiamos. Ya con eso... Yo creo que nos podemos establecer bastante bien en Micenas y ya... Habrá que mandar un ejército hacia el sur, como ya, creo que ya dijimos eso en, en capítulos anteriores, para llegar hasta allí y acabar con, con Aziz, porque nos están molestando demasiado. Niebla. Vamos a esperar. Uh, lluvia. Vale, vamos a esperar otra vez. Seco, Maravilloso. Comenzamos despliegue. Uf. Vale. Tenemos que... Cap Tenemos que pillar el bosque sí o sí. Vale. Esto va a ser... En el 1... De hecho, este lo vamos a pasar al 2... Este al 1... Este en 3 y este en el 4. Este no, bueno, de hecho... A ver. Nos organizamos. Que también es lo suyo, ¿no? Que... Que... Aquellos que más... O que menos vamos a mover Que los tengamos más alejados Vale, perfecto Vale, esto es aquí vale. vale Vale, vale Unos buenos flechazos para iniciar combate Así, sin pensar mucho Vale, estamos bien. No sé si dar la vuelta es la mejor idea, pero bueno. Uh. Están atacando a tu héroe. Vale. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, El enemigo ha detectado ¿Vale? tus unidades ocultas. Vale, vale, perfecto. El 2 aquí. Y esto lo vamos a cargar aquí. Ya. Maravilloso. Vale, esto no, no es mala carga porque es así como en un flanco. Perfecto, los centauros por detrás. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vale, esto debería entrar a romper. Vale, es buena carga. Vamos ahí. Vale, vamos a meter las lanzas aquí perfecto estos ya están huyendo vale vamos a sacar estos aquí a perseguir vale vale vale vale estos aquí perfecto perfecto perfecto perfecto ya recogiendo los restos del ejército enemigo muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien está al alcance de la mano nada maravilloso Maravilloso. esos deberíamos liquidarlos Venga, por favor. Vale, perfecto. Vamos, vamos a darle un poquito de calor. Venga, ahí, dispara movimiento. Eso es. Vale, conseguimos matarlo. No, no vamos a poder. Venga, vamos, vamos, vamos. Una de tus unidades se ha quedado sin munición. Vale, era de esperar. <risa> nah, va, va a huir del, va a salir del mapa y no lo vamos a pillar. No, nah, no va a poder ser. Nah, pero está muy bien, está muy bien. No pensé yo que iba a ser esto tan, tan, tan, tan clean. ¿Pero es que es eso? ¿Ha sido? Muy contundente Pero muy contundente El movimiento de los centauros pff, Literalmente maravilloso Vale, pues la finalizamos batalla Perfecto Ha estado muy bien ¿eh? Ese movimiento por el flanco Seis bajas, o sea, hemos tenido seis bajas Súper poco Pero súper poco Nada, muy, muy, muy, muy bien Muy bien Vale, perfecto. Me gusta, me gusta mucho. Me gusta mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Que el resultado haya sido este. Vale, un ejército que nos quitamos de medio. Aquí tenemos una defensa bastante fuerte. Y a ver si podemos mejorar la influencia. Que es una de las misiones que tenemos pendientes desde hace la tira de la campaña. Pero bueno, a ver si con eso podemos continuar el avance. Bueno, de momento... Llevamos el mazo de guerra a los de ocios, a ver si podemos tumbarlos ya de una vez. Y yo creo que ya teniendo ese pequeño avance en las, en las islas, ya la zona norte debe ser nuestra prioridad. Vamos a destinar allí dos ejércitos y vamos a limpiarlos de una vez por todas. Y con eso vamos a ir amasando... Bueno, ojo. No lo matamos. LOL. Vale. Pues nada, tesoro y a volar Vale, me gusta Dije que sí, Uy, hijo Jabalina no, Y con esto Autosimulamos Vale Vale, ahí Maravilloso Un ejército fuera Vale Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Vale, perfecto. ¿Podemos volver a casa? No llegamos, no llegamos, no llegamos, no llegamos, no llegamos. No, no se llega. Vale, nivel 3. ¿Qué tenemos aquí? Especialista de informaciones, inmunidad Uh, reducir la fatiga, ni tan mal, eh. Instrucción de centauro. Habilidad de recarga. Más 10. Hombre, la velocidad me da un poquito igual. Sumar velocidad de recarga Está muy bien Así que la vamos a poner Vale uh, Vamos a reparar Corinto ¿Podemos repararlo? No, nos falta bastante piedra Vale Eso nos encargaremos en un futuro Bastante próximo Atenas, ¿cómo va? Podemos viajar a Zeus de Uyus, aquí vale, pues no, tenemos que dejar aquí a Amenon es que ir a chocar aquí es casi un suicidio es un nivel 2 y luego esto está bastante entero tienen en el carro, es que lo otro que nos queda es ir a GLA, ver que hay en GLA y asediar GLA vamos a asomarnos qué hay aquí literalmente nada Continuar a serio. O sea, esto es. Vamos. Una estratagema. No tiene otro nombre. Vale, para ver si nos sale. Si no, pues ya veremos. Vale. Ok. Uh, sí. Al menos lo vamos a dejar aquí porque no podemos ni reclutar nada ni. Vale. Ok. Uh, ¿podemos asignar a alguien más? A eh, EPO eh, lo podemos subir aquí. ¿A qué nivel necesita estar? trango necesario 5 vale vamos a ir subiendo gente de puesto vale vale, vale amor, es que esto es súper importante en verdad ir, ir asignando a los hombres en el, en el puesto que les toca Expedición mítica Esto cómo vamos Vale, les queda poquito Ya Les queda poquito Vale, perfecto Pues nada, vamos a simular turno Y continuamos Vale Venga, a toda pastilla nos Da igual la mitad de, de facciones que hay por ahí Héctor de Troya Argos Está bien, porque tenemos ya bases Ahí en mitad del Del mar Y está bien, están bien colocadas Están bien ubicadas Se van un poco de nuestra dirección original Pero bueno, hemos pillado lo que había Así que, pues está bien París, a ver, ¿a dónde vas hijo mío? Voy a ir yo con la sacerdotisa ahí Todo el rato A molestar Efeso, Filis, Avantes De López Podríamos ir por esta gente Ojo, los veocios Vale, nos marchamos de aquí Lo he tirado Está bien movido Nos podían haber hinchado la cabeza, eh Feocios, vale, felicidad a la provincia de oh, seguido Poseído una ataca. Vale. Han reventado los mares. Vale. ¿Dónde está París? Aquí. Uh, podemos. No, moral de la fuerza enemiga. Profecía de condenación. Vamos a jugárnosla ¿Llegas? Venga, hija mía Confiamos Fracaso Bueno, se intentó la, Realmente la pregunta es París. a dónde vas? Es que estamos en negativo Y puede ser preocupante Pero bueno Otra cosa no tenemos Literal Vamos a reventar esta guarnición Fracaso No pudo ser ¿Y qué tal esto? Uh, ritual de perdición No, pero sí que podemos venir aquí Y hacer Uh, profecía de condenación al emisario Tiene dos emisarios este señor Adenga de espanto Vale, vamos a hacer profecía de condenación aquí Debe salir bien Y a tu casa O sea, esta, esta mujer es una killer ya Pero Vamos Brutal. Pff, de las acciones de un agente, o sea... Dale, dale, dale. Vale. Pff, maravilloso. Vale, vamos a saltar y Deberíamos poder Oropo. Vale, ¿qué podemos construir en Oropo? Esta decisión es importante. Para obtener madera... Mm. Hombre Llegar a nivel 2 La verdad es que nos viene bastante vivo Vale eh, Esto sería importante Ponerlo en un futuro Favor, darte misa Vale Madera, munición Madera, vale, madera básica Y esto lo podemos subir a nivel 2 Sí, vale, vamos a tener aquí la torre de vigilancia Además, ¿qué otra cosa vamos a hacer? Vale, vamos a ir a Micenas con este señor. Me gusta. Aquí al sur, Aziz. Uf, estos de Aziz siguen ahí dando problemas, ¿eh? Vale. Vale, nosotros en Micenas... Vale, vamos a reparar Corinto. Coste de reparación... Vale, el puerto también, no tenemos para reparar, no tenemos para reparar y no tenemos para reparar. Bueno, pues hay que ahorrar. ¿Cómo vamos aquí? Influencia aquí a 47%. Recordamos que el objetivo era, si no me equivoco, domar una tierra. Este, el 60%, importante. Porque además nos da un buffo bastante tocho. Anax de Beocia... Son... Hay que conseguir ese a toda costa. Vale, ahora bien, vamos a hacer este movimiento aquí hacia el sur. Este, este ejercicio no lo vamos a mover de aquí. Vamos a aguantarlo aquí un par de turnos para continuar esa dinámica de... Um, con este no llegamos. a menos no llegamos. Vale, vamos a mover este. Deberíamos poder capturar. Vale. Bastante bien, ¿no? Vale, pues vamos a por ellos Libramos batalla Espero, espero que no nos quedemos tocados Solo pido eso A partir de ahí ¡Hola! ¡Qué guarnición más pequeña! Vale, vamos a entrar por aquí Que parece que es como la más ancha Aunque tenemos... Bueno, depende de cómo esté la altura Pero este cuello de batalla aquí parece el más ancho Como para distribuirnos después No lo sé o incluso... No, es que hay dos bandas... Bueno, sí, en verdad, dos bandas nos viene bien con el ejército que tenemos. Uno de choque y el otro... Más rápido a melee. Bueno, puede ser una idea. Uh, me dijo los garrotes en otro... En otro flanco para que vayan a su bola. Y hago dos de choque, en plan... Dos de garrote... Sí, sí, sí. Vale, no me parece mala idea. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. No, no es capaz de aguantarlo todo. Vale, vamos a entrar por las tres a la vez Comenzamos despliegue, perfecto Además este va a ser rapidito Vale, esto es una puerta Vale, esto va a ser la puerta Más tocha Esto va a ser otra puerta Y esto, eh, exacto Ahora bien ¿Cómo estamos ubicados? Vale, vamos a llevarnos la puerta Esta puerta aquí Vale Estos aquí Vale, y esto es aquí. Vale, tengo batalla. A ver cómo va a salir. Vale, vale. No puedo entrar por aquí. ¡Oh, no, no, ¡No! ¿Aquí quién está moviendo para allá? Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Está moviendo honderos hacia ya, eh. Vale, perfecto. Entramos ya. Eso es, eso es. Nada, no van a aguantar. Ni milagro. Perfecto, perfecto, esto está muy bien, esto está muy bien Muy, muy bien están Vale, ubicamos estos acuerdo. dos Vamos a empezar a movilizarnos Vale, perfecto Y estos como van Vale, perfecto, ya están entrando ahí Maravilloso Maravilloso, maravilloso nada por todos los blancos la vencemos al de la mano. Perfecto Vale, quien se tenga que ir, que se vaya. Vale, perfecto. Venga, ¿lo matamos? ¿Podemos matarlo? Sí, ya cae, ya cae, ya cae, ya cae, ya cae. Perfecto. Eh, vale, uno a cada lado Pronto y ya está. El punto de Maravilloso. El Vale, perfecto. Nada, ya está. Esto está hecho. Maravilloso. Despliegue de medios brutal en todos los flancos. Finalizamos batalla. Y cerramos el capítulo de la mejor forma posible. Vale. Casi sin bajas, ¿eh? Casi sin bajas. O sea, está muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy bien. Muy contento de cómo se está desarrollando todo. Vale, perfecto. Ocupamos y ahora a ver, reclutaremos algo más. Aunque estemos en, en una dinámica de, negativa de ingresos, con. Gracias a los combates que estamos teniendo en cada turno. A las batallas que estamos teniendo en cada turno. Somos capaces de aguantar ahí. Y de. Y de continuar generando esos. esos ingresos de alimento para seguir en, en positivo A pesar de tener un balance negativo entre. Ingresos y, y gastos. Solo de la manutención de ejércitos, eh. Pero bueno, bien, bien, bien, bien. Seguimos mejorando, seguimos trabajando y cada vez depurando más las estrategias en este troya. Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. ¿Vale? Maravilloso. Ok, pues qué cosas nos van a quedar. Dale, ahí rey. Eso es... Mala suerte están teniendo los negocios, pero bueno. A ver, pensaba en otra guerra en la que meterte. Vale, alimentos 700, ¿veis? Con esto nos viene porque tenemos 300 en negativo. Entonces nos viene genial. Vale. Eh, vamos a ocuparla simplemente. Vamos a ocuparla simplemente. Vale, 99 en negativo ya. Muy bien, vale. Subimos de nivel y ¿qué más tenemos aquí? favor de las unidades objetivo uh. vale sanciones el lanzamiento herácleo está muy bien plegaria tenía todas las unidades defensas en todas las unidades durante los asedios está muy muy bien es que el lanzamiento herácleo está bastante bien Gasta coste de rabia 20. El alcance. Uf, y que se cure es una pasada. Vale, o sea, esto está bien combinarlo con la sed de sangre, por ejemplo, que vas generando gratis la rabia y luego tiras el lanzamiento y la piedra es una locura. Vale, vale, pues vamos a meter la sed de sangre y luego meteremos el lanzamiento de Heracleo cuando llegue el momento. Vale, nos... estamos ya hospedados en Iria. Nos viene genial para aumentar la felicidad en la región. Bueno, Iria está un poco tocada, pero normal después de todo. Vale, héroe guarnicionado sin mover. Agamenón, esto ya lo sabíamos. Alcino, esto ya lo sabíamos también. Vale, ok. Pues nada, listo, vamos a pasar turno y vamos a ver qué panorama se nos queda para el siguiente turno y ya con eso... Bueno, edificios. ¿Podemos reparar cosas en Corinto? No, no, y tampoco. Vale, pues en el siguiente turno lo hacemos. Perfecto. Eh, sí, ya lo sabemos. Vale. En el próximo turno ya será momento de mover Agamenón de etc. Porque la cosa contra los precios se va a poner un poquito más fea. Vale, vale, vale. Esparta muy bien, muy bien, muy bien. La verdad es que está cogiendo una muy buena una buena mecánica la campaña y cada vez va mejor, ¿eh? Estamos engrasando ahí. ¡Uepa! París está tiquito. Aquí está el ejército, vale, sí. Uh, vale, se acercan a Zeus. Vale, hay que ir a defender Zeus. Pero además, con razón. Vale. Efeso, Filis, Avantes.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 Desquiciente siseo, que escuchas procede del exterior o de tu propia cabeza. El olor es tan intenso que se ha transformado en algo físico, como una mano húmeda y viscosa que intentará aplastarte. Te lagrimean los ojos y sientes un comezón y un hormigueo por toda la Uh Librarse de la bendición de la madre. Seguramente ofrendas a la hidra si la rechazas, pero tendrás algo a cambio. Aceptar la llegada de la ira. Si completas la iniciación, dar la espalda a la humanidad. Puede que tus aliados dejen de reconocerte. No tienes un sacerdote del culto en la expedición. Reunir a tus guerreros. Unas simples palabras. A los guerreros pueden suponer la diferencia entre la gloria y un final mísero y desesperado. Cataplasma culativa elaborada por los centauros. Dios, aseguran haber encontrado una cura. Vale, vamos a reunir a los guerreros ha llegado la hora de enfrentarte al enemigo más uh. letal únete a tu ejército de expedición y condúcelo a la victoria solo entonces se dignará esta bestia mitológica y legendaria vale. a luchar a tu lado sí oh Vale, reunir a tus guerreros, al final no es más que una serpiente y sus hijos. Unos favores campesinos envenenados y delirantes. Su sangre es horrible, sí, pero seguro que no pueden vivir sin ella. Y morirán cuando salgan de su cuerpo y se derramen sobre el suelo. Pero que no os toque. Un buen consejo para esta situación y para que cuando estéis en una esquina me meando en plena borrachera. ¿Verdad que sí? Una carcajada recorre las filas de tus hombres. Bien, pues venga, no vais a luchar contra el saboso infernal, ¿no? No vais a combatir contra un terror que se ablanza desde los cielos, y al que no veis hasta que es demasiado tarde. Esta hidra repta, se arrastra y está justo aquí, y tan solo tenemos que aplastarla. Algunos de tus guerreros no están muy convencidos, pero la mayoría parecen preparados, incluso ansiosos. Esperas que lo estén, al igual que también esperas estarlo tú. Espíritu de batalla. Bonificación de carga, un aumento de daño de ataque y 20 velocidad. Unidades, las unidades han adquirido experiencia. Gana esta batalla con el ejército de Agamenón, el santuario de la madre. Viene la madre, viene la madre, viene la madre, viene. En tu mente resuena un parloteo constante, alguien lo dice en voz alta. Son los pensamientos de otros lo que oyes, ¿de quiénes? ¿Los de tus guerreros o de las criaturas que otrora humanas que hay al otro lado del campo de batalla? Siempre hay algo más, una presencia abrumadora, procedente de abajo, de arriba, de todas partes. Algo pugna por penetrar la endeble armadura de tu propia piel. Y algo pugna por salir a su encuentro. Aprietas los dientes y te preparas para acabar con tus enemigos y protegerte lo mejor que puedas. Oro train, más 300 de oro y la hiedra de Lerna y sus hijos difundirán el cree de la madre como parte de tu facción. ¡Wow! ¿Vale? Cretón listo para servir. Vale. O sea, se nos ha quedado una tesidura para el siguiente capítulo. ¡Brutal! Así que ya sabéis. Os esperamos a todos en el próximo capítulo de esta saga de Total War. Así que lo dicho. Espero que os haya gustado. Que hayáis disfrutado.